Pedro es un estudiante de pregrado que acaba de ingresar a la universidad, es el segundo programa que inicia, ya que intentó estudiar derecho, pero no le resultó, según él porque no entendió nada de lo que leyó. Ahora está muy motivado con su nueva carrera y universidad, ya se encuentra en la primera semana de clases, empezó a conocer a nuevos compañeros y profesores y se siente muy feliz. Sin embargo, al iniciar la segunda semana de clases vio que en su plataforma le matricularon un curso denominado competencias comunicativas. Sorprendido, llama a su facultad porque cree que se trata de un error. En la llamada con la directora, él menciona que esa asignatura no tiene nada que ver con el área de estudios y que le parece una incoherencia. En la misma llamada, su directora le explica que no se trata de un error y que por el contrario la asignatura es pertinente y hace parte de su plan de estudios. Algo aburrido, Pedro se resigna a ver la asignatura y evidencia que la primera actividad debe ser entregada para la siguiente semana, pero debe trabajarse de forma grupal. Decide buscar compañeros para realizar el trabajo y en su búsqueda se da cuenta que hay estudiantes de diferentes carreras, lo cual le genera más sorpresa, ya que todavía no entiende la razón por la cual deben cursarla. Finalmente, logra organizar un grupo y hacer la entrega. Durante el trabajo, Pedro tiene la oportunidad de dialogar con sus compañeros y entre todos concluyen que efectivamente la comunicación y sus competencias son fundamentales en la formación profesional. Independientemente de su disciplina, el tener una buena competencia comunicativa Permite mejorar procesos de comprensión y expresión. Asimismo, permite tener unas buenas técnicas comunicativas que permiten generar la comunicación efectiva y unos excelentes procesos de lectura y escritura, fundamentales en el mundo laboral. En conclusión, Pedro logra comprender la importancia de la comunicación en la formación profesional como un aspecto clave que le permitirá optimizar sus procesos de aprendizaje y reflexionó, considerando que uno de los aspectos por los cuales no pudo continuar sus estudios en la otra carrera es porque precisamente tiene dificultades en la comprensión lectora y que debe trabajar en ella.